Y en este momento vamos a comenzar el primer panel, el Análisis y perspectivas del sistema de formación profesional para el empleo en España. Va a ser moderado por mi compañera Silvia Muñoz Llorente, que igual que las otras dos personas que van a conducir los siguientes paneles eh, forman parte con nosotros del grupo de trabajo sobre empleo de en España, grupo desde el que se ha diseñado y coordinado este seminario. Silvia, licenciada en Psicología y experta en Orientación Laboral, es la responsable del Área de Empleo de Plena Inclusión España, entidad en la que trabaja desde hace 10 años y que representa a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Lo primero, buenos días Silvia, muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias Javier. Antes de darte paso, quiero comentar que al final de este panel, como ocurrirá con los otros dos, hemos reservado unos minutos para que desde el público se puedan lanzar preguntas a las personas expertas invitadas. Por tanto, durante el desarrollo de este, de este panel, eh, aquellas personas que quieran plantear alguna cuestión pueden hacerlo remitiéndola a través del chat privado de Zoom a la moderadora, a Silvia, eh, quien trasladará posteriormente las que el tiempo permita lógicamente. La forma más fácil de hacerlo es pinchando en los tres puntos que aparecen al mover el cursor eh, sobre la imagen de, de Silvia y eligiendo la opción de chat. Y ahora sí, Silvia, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias Javier por tu, por tu presentación y por tu bienvenida. Y bueno, vamos a dar paso a este primer panel en el que vamos a analizar eh, las perspectivas del sistema de formación para, para el empleo. Con este primer eh, panel lo que se pretende es mostrar una visión general de los distintos programas de formación para el empleo vigentes en nuestro país, así como los cambios que se plantean de, de cara al futuro. En este panel contar, contamos con tres, con tres participantes que, que, bueno, que creemos que, bueno, estamos, que estamos muy contentos de poder haber eh, contado con, con ellos. Y la primera persona con la que contamos es eh, Gerardo Gutiérrez Ardoy, él es el director general del Servicio Público de Empleo Estatal, es licenciado en Derecho y lleva prestando servicios para el Sistema Nacional de, de Empleo Estatal y Autonómico desde, desde 1992. Eh, también, bueno, en el programa comentaros que, que eh, habíamos puesto que contábamos con Sebastián Pacheco Cortés de la, de la UGT, pero finalmente por problemas de agenda no ha podido asistir, pero eh, contamos eh, con Juan Carlos Morales, que es el asesor técnico de la Secretaría de Formación de la Unión General de Trabajadores de la UGT de la Comisión Ejecutiva Confederal. Él participa en el Comité Consultivo de la Formación Profesional de la Comisión Europea, entre, entre otras muchas funciones. Y también contamos eh, en, esta, en este primer panel con eh, Virginia Carcero Hilleda. Virginia es licenciada en Derecho y, entre otros, mucho, bueno, tiene, entre otros muchos títulos formativos, y en este momento ocupa la Secretaría General de Inserta Empleo y la Dirección Adjunta de Formación, Empleo y Transformación de, de Formación 11. Y bueno, vamos a dar paso ya a la, a la ronda de preguntas del, del debate. Esta primera pregunta va dirigida a, los, a nuestros tres eh, participantes en el debate de este primer panel. Se la dirigiré inicialmente a Gerardo Gutiérrez. ¿Nos podrías realizar un breve análisis y valoración de la situación actual de los programas de formación profesional para el empleo? Muy bien, muy, muy buenos días y muchas gracias a EAPEINI por la invitación a, a este encuentro. Y para entrar directamente en, la, en el análisis y las perspectivas del sistema de la FP y centrándonos un poco en, en, la, en la pregunta que se nos hacía. El Servicio Público de Empleo Estatal, bueno, aparte de, como bien saben, eh, haber hecho fundamentalmente, haber formado parte fundamentalmente del escudo social ¿no? que en estos meses eh, de, tan, tan dramáticos de la crisis sanitaria, se han dado en el que el Servicio Público de empleo Estatal ha sido capaz de, de abonar más de 22.000 millones de euros a casi 8 millones de personas. Además de eso, además de su estudio social, también hemos seguido trabajando en el desarrollo de las competencias eh, que el Servicio Público de Empleo tiene en, en materia de formación profesional para, para el empleo. En este momento eh, estamos eh, elaborando, y eh, saldrán durante este último trimestre del año, las eh, distintas convocatorias de las que, que, que os queremos comentar ¿no? y, que, y que al albur de, también del colectivo eh, al que, al que, eh, del que hoy estamos hablando fundamentalmente con seguridad les, eh, bueno, les puede servir, les puede servir indudablemente. Por un lado, una convocatoria relacionada para la adquisición de competencias digitales. Si algo nos ha demostrado... Eh, esta, esta pandemia, esta situación en la que estamos, es que la, todo lo que tiene que ver con, con las competencias TIC es fundamental para que nadie se quede atrás, porque es algo que, como, como comentábamos anteriormente, mmm, venimos diciendo desde el gobierno, desde, desde el inicio de la crisis, desde antes de, de la crisis y, desde luego, desde el inicio de la crisis. Pues bien, esa convocatoria mmm, será... Eh, ir, irá dirigida a, a distintos colectivos en todo el territorio nacional, de forma que se puedan adquirir, perfeccionar o um, ampliar eh, todo, lo que tenga, todo lo que tenga que ver con las competencias digitales. También de la mano de la Secretaría de Estado de Turismo, de la mano del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, eh, se, se está preparando una convocatoria que saldrá próximamente relacionada con competencias en el propio sector turístico, no hay que olvidar que independientemente de que eh, con quien más se ha cebado eh, la, la crisis actual en la que estamos desde luego es el, es el sector del turismo no podemos olvidar que a través de, las, de, la, de la ampliación de las competencias, de la mejora de la cualificación en este ámbito, podremos seguir manteniendo uno de los pilares básicos de, de nuestra economía por eso el Servicio Público de Empresa Estatal, como decimos, eh, que como bien sabéis está dentro del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, y de la mano de la propia Secretaría de Estado de Turismo, que, que, tiene, eh, que ha puesto en marcha el plan de relanzamiento de la actividad turística, tenemos preparada esa, esa convocatoria también. Y, por último, una convocatoria en la que tenemos una especial ilusión, que es eh, acciones de formación con compromiso de contratación. En este momento sigue habiendo muchas de la, del tejido empresarial de este país, sigue teniendo necesidades de perfiles profesionales que muchas veces no encuentra en, entre, en, en, en este momento, entre las personas desempleadas o incluso entre las personas activas. Es muy importante esta, esta convocatoria en la que le vamos a ofrecer al tejido empresarial de este país la posibilidad de que a la medida de sus necesidades puedan, eh, puedan presentarnos el plan formativo que precisan y una vez que seleccionen a los alumnos y alumnas que puedan participar en estas acciones, además tengan el compromiso final de, comprom de, de, de contratarlos porque al final... El, la, la finalidad de la formación para el empleo, desde luego, es la mejora de la dignidad como trabajadores y trabajadoras, pero fundamentalmente de la inserción en el mercado de trabajo. Y para ello, como decimos... Esta, esta convocatoria con Congreso de Contratación que sacaremos antes, antes de la finalización del año. No hay que olvidar que en cualquier caso el Servicio Público de Empresa Total mantiene vivo, y lo ha mantenido vivo durante todo este periodo, lo que es la formación programada por las empresas. Esa formación que se financia vía bonificaciones por parte de las propias empresas y que, y, que, y que a fecha de hoy, todos los días, está puesta al servicio del tejido empresarial también para que vayan programando su formación a la medida... ...de lo que van necesitando dentro de sus propias eh, empresas. Muy importante también, y Carlos Susía lo comentaba en el inicio, tiene que ver con la formación dual. Es verdad que en este momento, en este país, tenemos quizá demasiados modelos de formación dual. ¿vale? Eh, somos conscientes de que tenemos que, eh, que, que racionalizar... La, la formación dual en este país y que fundamentalmente tiene que venir de la mano de eh, la contratación laboral eh, ligada a la formación en el puesto de trabajo. ¿eh? Para ello, eh, estamos reforzando y reforzaremos en los próximos meses también dentro de los proyectos que hay que presentar en, en el plan de eh, recuperación, transformación y resiliencia, que como bien saben ustedes, eh, en el ámbito de la Unión Europea, es el marco en el que tendremos que presentar distintos proyectos para, para, para poder recibir esa financiación importante que se ha puesto a, bueno, pues al servicio de, de, de, de nuestro país. ¿no? Tenemos preparados proyectos relacionados con la formación dual muy interesantes que próximamente eh, iremos haciendo, haciendo públicos ¿no? y que tienen que ver con la... la con tirar de lo que se estaba haciendo bien en el ámbito, por ejemplo, de las escuelas taller, bien conocidas en este país, ¿no? Ha sido la formación dual Mad in Spain, ¿no? Por decirlo así, más porque, porque ha dado buen resultado y generó buenos profesionales, y ha generado buenos profesionales en distintos ámbitos, y ahora con la actualización eh, en, en, en correspondiente que tiene que ver con, con el mercado laboral del siglo XXI y el mundo del siglo XXI, puede seguir sirviendo de modelo, mejorándolo e innovando en todo lo que tengamos que hacer, eh, como digo, para, para seguir manteniendo proyectos potentes en temas, y bien financiados en temas relacionados con la formación dual. Porque quiero, queremos poner algo en valor. Eh, quizá estamos en la primera vez en la que la voluntad política la tenemos eh, encima de la mesa juntamente con posibilidades presupuestarias ...para llevar a cabo esa, eh, esa innovación, esa, esa puesta al día, en este caso de lo que es la formación profesional... ...para ponerla a la medida del mercado de trabajo, del mundo laboral que tenemos... ...porque eh, hay que tener presente que, que nuestra formación profesional tan ligada que tiene que estar... ...al mercado de trabajo que tenemos, pues hay que recordar que el 98% de nuestras empresas... ...tienen menos de 10 trabajadores y eso es una realidad que tenemos que tener en cuenta... ...cuando se programa cualquier acción formativa en este país... ¿eh? Eh, por eso cuando se hablan de modelos y se comparan con distintos países europeos a la hora de hablar de determinados modelos de formación profesional hay que tener claro que la, el modelo es, eh, español, el, el, el modelo de mundo laboral, la estructura eh, empresarial, el mundo eh, laboral, en, en, en nuestro, la estructura laboral en nuestro país tiene su idiosincrasia ¿no? y, a su, y, y tenemos que ser capaces… De que, de que el pequeño la, la, la pequeña empresa, que es, eh, que es fundamentalmente la más extendida en todo nuestro territorio, pueda acceder a, a la formación profesional en las mismas condiciones a las que pueda acceder en un momento dado las grandes empresas. ¿eh? Ahí hay que hacer un esfuerzo especial en la, en la reforma y puesta al día de lo que es la formación profesional. Y en eso también, y en eso como decimos, estamos trabajando. Es muy importante y ha salido a lo largo ya de, de, de esta jornada lo que tiene que ver con el acompañamiento personalizado a lo largo de toda la vida laboral. Más que nunca, la orientación laboral en este país, el acompañamiento personalizado, tanto las personas en desempleo como las personas en activo, como, al, al, como desde el punto de vista de la prospección empresarial, para el propio mundo empresarial, para que la información, esta información eh, que, que, en el que actualmente tenemos seguramente la forma más fácil de acceder a nivel mundial a, a, a la información, pero también estamos en un momento en el que si esa información no se recibe de forma rigurosa, nos puede hacer tomar medidas equivocadas. ¿eh? Entonces, como digo, eh, una, una orientación, ese acompañamiento personalizado por personal suficientemente cualificado. Y cualificado a todos los niveles. Estamos diciendo que, que, que tenga, que tenga la, la, las competencias profesionales iniciales, pero que sea capaz de mantener actualizados esos conocimientos eh, a lo largo de toda la vida profesional, que esa orientador o orientadora tenga sus conocimientos actualizados, apegados al mundo laboral, para que cuando tenga que acompañar de forma personalizada a una persona en desempleo, a una persona activa, sepa transmitirle cuál es… Eh, sus, la, la, ...las mejores oportunidades que puede tener para el desarrollo de su eh, carrera profesional, de su, de su carrera vital, ¿eh? de, su experiencia, de su experiencia vital. Tenemos que profundizar en todo lo que tiene que ver con la, de, que, con la, con la eh, detección de las necesidades formativas. En este momento... Eh, a través de, de un sistema que, por cierto, ha sido declarada práctica inspiradora en el seno de la Comisión Europea por el propio Servicio Público de Empleo Estatal el año, eh, hace un año era, eh, prácticamente de la mano de los agentes sociales a través de las estructuras paritarias sectoriales, de la mano del propio Observatorio Ocupacional del Servicio Público de Empleo Estatal y de los Centros de Referencia Nacional se estableció un protocolo para la detección de necesidades formativas en el ámbito de, de, de nuestro país, no, en el ámbito de la de, de, la, de, de, todo, de todo el territorio. Como digo, ha sido declarado práctica inspiradora en el seno de la Comisión Europea y seguiremos explotándolo porque es lo que nos está dando el resultado para luego poder realmente planificar la formación que, que necesitamos. Lo hemos comentado, hace falta mayor flexibilidad en todo lo que tiene que ver en las, en las convocatorias y programación de la formación para el empleo. Necesitamos convocatorias abiertas a lo largo de, de todo el año. La, la acción formativa con concurso de Contratación que hemos comentado, que se va a poner en marcha antes de que finalice el año, ya avanza en ese, en ese terreno. Eh, tendrá tres eh, plazos abiertos a lo largo del año que viene, uno en primavera, otro en verano y otro en otoño, para poder responder a las necesidades reales de las empresas. Ahí tenemos camino por avanzar y estamos empezando, ya hemos empezado a avanzar. Hay que recordar en cualquier caso que cuando hemos hecho evaluaciones de la formación profesional, como se… Como es, como se hace de forma constante, lo que sí que hemos acreditado, y esto es un mensaje que tenemos que dejar claro, es que cuando la, la formación profesional está acreditada, eh, la, la inserción de la persona que ha realizado esa formación profesional acreditada es mayor de la que no, no realiza formación profesional. Y eso es una de las consecuencias bueno, de lo que estamos obteniendo de esa, de esa evaluación y que hay que poner fundamentalmente en, en valor y hacer mucha pedagogía con, con, con este tema, indudablemente. Hay que actualizar las competencias para la sustitución de, esas, de esos nueve millones de personas que en los próximos diez años, nueve años, ocho años, se van a jubilar en este país. En, el, en los próximos años en este país, de cada cuatro puestos de trabajo, tres de cada cuatro puestos que se creen, tres van a ser por sustitución y van a ser de sustitución de personas que se van a ir jubilando. Es decir, que tenemos detectado perfectamente, casi a nivel de empresa, las, la, los puestos de trabajo que van a tener que ser eh, cubiertos por las personas que sustituyen a las personas que se vayan jubilando. Indudablemente las competencias profesionales eran distintas. Pues tenemos que estar perfectamente preparados para ello y, y en ese camino estamos también, estamos indudablemente también eh, eh, trabajando. Y casi por finalizar, para que dejar tiempo también al resto de los compañeros de la mesa, muy importante el compromiso de la empresa. Las, la, el tejido empresarial tiene que comprometerse y, y, y así lo, lo está haciendo y en la mesa de diálogo social que estamos teniendo con ellos eh, lo, lo, lo demuestran. Las, las empresas tienen que comprometerse incluso eh, ofreciendo sus propios medios y sistemas que tienen de, de, de formación y aplicaciones para ponernos al servicio de todos los trabajadores y de todas las personas en desempleo. Un ejemplo es el proyecto Digitalízate, que ahora hace un año el Servicio Público de Empleo Estatal eh, puso en marcha de la mano de 24 empresas tecnológicas punteras a nivel mundial y en la que al golpe de un solo clic en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal y de la propia Fundae, cualquier trabajador trabajador puede acceder a distintas, distintos planes formativos relacionados con, con la tecnología que indudablemente mejoran las competencias de las, de las personas. Yo con esto eh, acabaría, más allá de que luego podamos seguir conversando. Pues muchas gracias Gerardo, gracias por tu intervención y por supuesto gracias por, por participar en este en este seminario. Hacemos la misma pregunta a Juan Carlos eh, Morales de UGT, si nos puedes hacer esa breve valoración de, de la situación actual de los programas de formación profesional para el empleo, Por la silla, si es por eso te tendrías que poner un poco más en el medio. Sí. ¿Juan Carlos? Sí. ¿Se, ¿Se oye? Perdón. Un poco bajito, yo creo. Sí, voy a subir el... Sí, me deja el, subir el volumen. Bueno, se te oye bien, se te oye bien, perdón. Sí, sí, sí, sí, no sé si... Sí, sí, bien. bien Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a el, la el UGT y me gustaría, sobre todo, excusar la presencia de de Sebastián Pacheco, nuestro secretario de formación confederal por motivos de, de agenda y, pues, la ha sido imposible. Pero, sobre todo eso, agradecer la, la presencia y que estemos aquí como, como organización. Bueno, eh, a mí me gustaría eh, comentar, el, aunque yo creo que ya en las tres eh, previas intervenciones ya se han apuntado muchísimas cosas con lo que yo creo que... es. De cara al futuro análisis que se pueda hacer de este, de este seminario, hay eh, grandes líneas y grandes ideas. Eh, por supuesto, en la que estamos de acuerdo como, como organización, que ha apuntado Carlos, que ha apuntado la Secretaría General, que ha apuntado Gerardo, eh, en un sentido más amplio de lo que hablamos ya más allá de formación para el empleo, sino una formación en sentido integral, que es lo creo que la, la idea a la que tenemos que asistir. ¿no? Eh, ya lo apunto, Clara, eh, por hacer una referencia un poco al balance de esta formación para el empleo, ¿no? eh, han pasado muchos años, efectivamente. yo ¿no? eh, eh, Desde los primeros acuerdos de formación nacional continua, que se firmaron en el año 92, eh, hemos llegado hasta un cuarto acuerdo aún vigente del año 2006. Eh, pasamos al 2007 con una reforma donde, por fin unieron estos dos subsistemas de la formación ocupacional y la formación continua hasta llegar a la ley actual que tenemos, a la ley 30 para 2015, 9 de septiembre, que regula el subsistema de formación para el empleo. Eh, por tanto, me gusta señalar esto como un avance después de muchísimos años, en los que tal vez con, con demasiado recorrido ha costado, pero por ejemplo esta fusión de estos dos subsistemas ha sido importante y estaríamos ya en el siguiente paso, que ya ha hablado Clara y lo ha dicho eh, con bastante nitidez, eh, eh, es necesario integrar ya los dos subsistemas que quedan, la formación profesional arreglada y la formación para el empleo. Esto es una demanda que desde la UGT siempre hemos ido apostando y que creemos que es eh, la base del futuro, esta integración de, de una formación que al final supere estas visiones, que siempre han estado parceladas. ¿no? Una formación, por un lado, eh, para el trabajo, eh, antes era una formación para ocupados, otra, para desempleados, y una formación eh, inicial o reglada. Al final, eh, creo que el análisis va precisamente por eso, llegar, eh, lógicamente, a plantearnos eh, un aprendizaje permanente, que es una... Eh, Filosofía, que están lógicamente en las políticas europeas y que por tanto estamos conectados con ellas. Y hay que ir hacia filosofía, una eh, política de arbitraje eh, permanente donde al final vayamos a una formación, por supuesto, integrada y de calidad. Eh, no podemos olvidar, obviamente, que la educación y la formación forman ciudadanos, pero que es una formación también y una educación que sirve para la empleabilidad. Tenemos que tenerlo, lógicamente. Eh, he puesto en la, en, en, en la filosofía de los pasos que queramos dar en el futuro. Eh, ¿Cómo conecta esto con el balance de la formación para el Empleo, como digo, después de todos estos años? Pues evidentemente que ha habido evidentemente un crecimiento en la formación de los trabajadores, sí. Si hacemos un análisis a partir del año 2015, nos ceñimos a las fuentes que se pueden encontrar en la, en la propia Fundación para el Empleo, eh, vemos que precisamente desde el año 2015 hay una tendencia negativa en, eh, Gerardo ya lo ha comentado, en el tejido empresarial de este país, que es básicamente la microempresa y la pequeña empresa. Por dar solo unos datos, eh, ha habido un descenso de, del 27% aproximadamente al 19 de 2015 a 2019 en el número de empresas formadoras y esto se ha agudizado precisamente en las empresas que son microempresas de 1 a 9 trabajadores y pequeñas empresas que no llegan a los 50 trabajadores. Bien, es cierto que se ha mantenido la mediana y la gran empresa, eh, ese mantenimiento de la formación con un, un ligero descenso desde el año 2015, pero donde realmente vemos ese elemento que creo que es preocupante y que creo que hay que señalar aquí, es precisamente ese descenso de las empresas formadoras en la micro y en la, y en la pequeña empresa. Por tanto, creo que ahí tenemos que actuar. Eh, por supuesto, se han, ha habido una evolución, yo creo que en la formación para el empleo, eh, positiva. ¿no? Eh, es decir, hemos pasado en todos estos años de, de diferentes programas, se han ampliado los colectivos, han entrado los trabajadores autónomos, han entrado los trabajadores de la economía social. Por tanto, lógicamente se sí, ha habido una evolución positiva, pero lo que tenemos que evaluar después de tantos años es la efectividad de esta formación eh, que hemos dado ¿no? y que se está, eh, está, está impartiendo. Lógicamente creo que estamos en un momento más crítico, creo que estamos en la tormenta perfecta, donde se han juntado una serie de fuerzas que lógicamente nos están obligando a plantar la formación como no puede ser de otra manera, como una política de Estado, y estoy totalmente de acuerdo con, con Clara en ese sentido. Hay que situar la formación en la agenda de las políticas públicas, en la política de Estado, creo que es una política de Estado, efectivamente, y no es una cosa nueva. Nosotros venimos diciendo hace tiempo, lógicamente, que hay que situar la formación en ese centro de las políticas, porque sin educación y sin formación, lógicamente, no tenemos ni crecimiento económico, ni cohesión social, ni, ni un desarrollo tecnológico, ni innovación. Por tanto, si mm, mm, despreciamos, no quiero decir esa palabra, no, pero si obviamos eh, esta consideración ahora más que nunca creo que es necesario, lógicamente por las circunstancias en las que nos enfrentamos. ¿no? Es un poco el, el balance y un poco ya casi la, la, el, el punto de inicio por donde creo que deberíamos actuar a nivel de Estado en materia de, de educación y formación profesional. Pues muchas gracias Juan Carlos por, por el análisis que has compartido con nosotros. Eh, queríamos hacer esta misma pregunta también a, a Virginia Carcedo, de Fundación eh, Inserta. Sí, buenos días. Gracias a, a EAPN por invitarnos a, a estar en, esta, en este seminario tan importante y tan interesante. Porque yo creo que la FP, en la parte que a mí me concierne, que es las personas con discapacidad, pero que yo creo que se puede extrapolar, ha sido una formación no olvidada, pero no tan promovida, digamos, como los estudios universitarios. ¿no? Es decir, si analizamos, eh, según las estadísticas de Odismet, el de Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo que hemos promovido desde Fundación 11, analizamos la, la, la, la segmentación formativa de personas con discapacidad y personas sin discapacidad, podemos ver que donde se ha crecido mucho es en la promoción de los estudiantes universitarios. Ahí hay un mayor acercamiento de los porcentajes. Eh, la clave está en la formación, en, en la no formación quizá de personas con discapacidad que, que, que tienen menos estudios, eh, finalizan menos estudios primarios o secundarios que las personas sin discapacidad. Y para mí la clave de la formación profesional es eh, claramente cualificar a estas personas, porque sabemos por, la, por las estadísticas que más del 37,8% de las ofertas que se están publicando en este país van dirigidas expresamente a, a candidatos con formación profesional o con algún tipo de formación. ¿no? Esto es importante, primero también, porque además los, los estudios europeos están comentando y están ya alertando... Por ejemplo, el CDFOD apunta a que, eh, bueno, pues que la, la demanda de perfiles eh, no cualificados o de población sin cualificar va a, ser, eh, va a disminuir. Y, y mmm, al menos hasta 2025 eh, la demanda de trabajadores con bajo nivel educativo va a quedar eh, de manera residual. Prevén, por ejemplo, que el horizonte del 2025 en España sea 37% de los puestos de trabajo corresponderán a personas con alto nivel de cualificación como imaginaros, universitarios, y un 49% a personas con un nivel medio de cualificación, dejando el 14% a personas con un nivel bajo de cualificación. ¿Esto qué significa? Que muchas de las personas con discapacidad que no tienen esa cualificación quedarán fuera del, del, del mercado laboral y de ese sistema de la, de la FP. Es importante sobre todo porque darnos cuenta de que además no tenemos muchas estadísticas, no conocemos en muchas ocasiones, o lo hacemos a toro pasado, cuántas personas, cuántos estudiantes con discapacidad están cursando esta FP. ¿no? Si no se conoce, no se puede actuar sobre esa medición de indicadores. Otro problema que también estamos detectando realmente es que eh, la accesibilidad de los centros formativos en teoría existe. El plan de, de modernización lo recoge, pero en muchas ocasiones no hay una accesibilidad real tanto en, la, en las instalaciones como quizá en los programas formativos. La orientación, eh, los orientadores en los institutos, en los centros educativos previos a la formación profesional, en muchas ocasiones tampoco orientan a los jóvenes con discapacidad a esta formación, a esta formación profesional. Por lo tanto, eh, en nuestra opinión, hay muchas posibilidades de crecimiento para los jóvenes con discapacidad y también hay un elemento importante relacionado con la cualificación de personas con discapacidad eh, pues que necesitan... Eh, necesitan una adaptación curricular. ¿no? La, la formación profesional eh, yo creo que debe también adaptarse a estas personas y a estos colectivos, porque eh, ya lo estamos haciendo desde las, desde las ONGs. Las ONGs como Fundación 11, Inserta Empleo, la propia Plena Inclusión, trabajan en formación para el empleo y hay muchos de los elementos que la formación para el empleo para personas con discapacidad está poniendo en marcha que se pueden transferir claramente a la formación profesional para personas con discapacidad, como por ejemplo eh, la, la formación en el puesto de trabajo, que la teoría sea menor que la práctica y que eso favorezca que las empresas vean a las personas, a los jóvenes con discapacidad o a las personas con discapacidad trabajando realmente y no en teoría. Es decir, que yo creo que la formación profesional en las personas con discapacidad tiene un amplio ratio de crecimiento es la olvidada y, y hay muchos elementos de los que podemos tirar. Pero sí que es verdad que uno de los primeros será necesario hacer un, un censo, saber cuántas jóvenes, cuántas personas, estudiantes con discapacidad hay en los centros formativos y, sobre todo, quizás sería importante también generar catálogos de buenas prácticas para que los centros formativos que lo vayan a, que, que vayan a implementar estos estudios también conozcan si tienen alguna estudiante con discapacidad, qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y que sea un elemento y en, igual, en igualdad de condiciones dentro del, de la oferta formativa que se hace a los jóvenes con discapacidad, que en estos momentos creo que no está al mismo nivel que otro tipo de formación. Es importante lo que comentábamos, la titulación y la comentaba Gerardo, la, la, la, la, la, la titulación de las competencias que, que en muchas ocasiones los jóvenes tienen pero que no, que no se titulan, es decir, las tienes por tu propia experiencia pero nadie las evalúa ni te las cualifica, y eso también es muy importante relacionado con la oferta de las empresas. Creo que es importante la titulación, pero quizás deberíamos centrarnos más en cómo modular esa titulación, cómo eh, pues quizá dividir esa cualificación en pequeñas titulaciones que favorezcan que las empresas contraten a personas que se vayan formando y que vayan adquiriendo eh, a lo largo de su formación dentro de los centros de trabajo el resto de titulaciones que pudieran implementar una cualificación dentro del catálogo de formación profesional. Como digo, las, las ONGs llevamos trabajando no tanto en formación profesional porque no lo podíamos hacer, pero sí en formación para el empleo y hay muchas cuestiones que yo creo que podemos aportar al plan de modernización que yo creo que sí que es un elemento importante como es la, la accesibilidad y la innovación. Pues muchas gracias Virginia por poner sobre la mesa la problemática de las personas con, con discapacidad a la hora de acceder a la formación eh, profesional. Vamos a dar paso a la segunda pregunta y si que os voy a pedir un poco más de, de brevedad porque nos gustaría poder eh, hacer alguna pregunta del público también. Eh, la siguiente pregunta eh, también va para los, para los tres ponentes y si os parece bueno pues continuamos, continuamos con, con Gerardo. Eh, eh, nuestra pregunta es, ¿en qué medida podrían superarse las dificultades que se encuentran las organizaciones del tercer sector a la hora de poder presentarse iniciativas de formación eh, profesional para el empleo? Hablamos de, de condiciones de difícil cumplimiento, como los adelantos económicos que pueden implicar, los gastos de gestión, los requisitos que tienen las, las instalaciones, ya que no contamos con, con subvenciones que permitan realizar eh, las mejoras requeridas, como por, por poner un ejemplo de, de, los, de las problemáticas con las que nos encontramos. Muy bien. Eh, bueno, efectivamente, eh, somos conscientes de que todo lo que tiene que ver con la economía social es, es, es un valor que tenemos que potenciar. De, de hecho, el, el Ministerio de Trabajo, sabéis que lleva además el nombre y economía social. ¿no? Eh, todo el empleo que hay creado en torno a la economía social es de mayor calidad, de media, que el empleo, que, que el resto de empleo eh, creado en el resto de, de, del sector del sector empresarial español. Eso hay que poner en valor. Y cuando viene en crisis, como esta en la que estamos, en el sector de la economía social se mantiene mejor la calidad y el mantenimiento del empleo que en el resto de las empresas. Eso también hay que poner en valor. Eso. Lo, lo, lo ponemos en, en correspondencia con lo que, con lo que habéis pre, eh, preguntado. Efectivamente, tenemos que ser capaces de poder responder, eh, dar respuesta a los proyectos relacionados que nos vienen desde las asociaciones, de, de las asociaciones, organizaciones de economía social, a, a los distintos organismos que tenemos competencias en materia de empleo. Como sabéis, en, en, en este país, eh, aparte de las competencias que tiene el servicio Público de Empleo Estatal, para, para coordinar y proponer eh, ...todo lo que tiene que ver con, con las políticas activas de empleo, eh, se hace en colaboración con los servicios públicos de empleo autonómico, de empleo con los que también cuando se hablan de este tipo de cosas, indudablemente hay que contar. Tenemos que ser capaces de dar el, el, el cauce para que los proyectos que entran de, de las entidades, tanto de formación como de cualquier otro relacionado con empleo, formación, eh, tengan, tengan cabida. Se está haciendo un esfuerzo importante. En este momento sin ir más lejos, eh, se está pla eh, planteando y de cara al, a la justificación de los, de los programas, de los proyectos que hay que presentar ante la Comisión Europea dentro de ese plan de, de, de transformación y resiliencia, se está también procediendo a, a plantear las modificaciones que en la normativa actual entorpecen el, eh, la gestión. ¿no? Y, y en eso entroncaríamos en, en con lo que Silvia nos ha dicho porque todo lo que tiene que ver con anticipos, con avales, por ejemplo, con justificación, ¿eh? todo lo que tiene que ver con, con este tipo de, de, bueno, pues de, de, de procesos que, que llevan consigo la gestión administrativa eh, de, de las convocatorias de formación, en la que tenemos que tender, además, en, en, en, en dar un paso adelante de, de, de una ley antigua como la ley de subvenciones del año 2003, que somos conscientes que, que nos pone de excesivas trabas, actualizarla al siglo XXI. En eso, en este momento, el gobierno de España está también trabajando. Muchas gracias, Gerardo. Eh, Tratada la misma pregunta, Juan Carlos. Sí, eh, totalmente de acuerdo con Gerardo. Creo que, eh, evidentemente, cual, el, sin conocer, el, y siendo franco, vamos, sin conocer lógicamente la problemática del tercer sector, pero sabiendo, lógicamente, que eh, en términos de PIB, si no me equivoco y me lo podéis corregir, seguro que vosotros lo sabéis mejor, estáis rondando en un 1,4%, 1,5% del PIB casi, quiere decir, y con esos elementos que también ha dicho Gerardo de calidad, eh, eh, estas barreras, en principio, lógicamente, el sistema afectaría, eh, os puede afectar más este tercer, tercer sector, la economía social, y ya lógicamente se ha integrado también dentro del, del sistema, pero puede lógicamente afectar también a, a, a muchos otros, eh, colectivos y sectores. ¿no? Eh, ¿Cuál creemos que debe ser la solución? Pues evidentemente eh, cambiar el modelo normativo. O sea, desde la UGT venimos demandando también de que la ley 30 2015 no es una buena ley, creemos que no es una buena ley. Pero, eh, y ahí, lógicamente, eh, nos encontramos con el, eh, con el marco de referencia, pero también la pregunta Gerardo: tenemos la ley de subvenciones del año 2003. Posiblemente todo esto eh, se pueda modificar, se pueda mejorar y crear una normativa eh, más ágil y más que beneficiaría a todos, ojo, no solo al tercer sector, eh, que creo que debe adaptarse lógicamente a los tiempos. Entonces, propuesta: estamos en mejor el momento para. Eh, eh, iniciar reformas y plantearnos, lógicamente, este, este cambio de normativa. Muchas gracias, Juan Carlos. Virginia, te traslada la misma pregunta. Bueno, tú la, la conoces muy bueno, bien de primera mano. Sí. Bueno, yo creo que es claro que hay una gran dependencia de las, de, del tercer sector de, de, de, de los fondos públicos y esto limita mucho la capacidad de planificación y de ejecución. Por tanto, en mi opinión, lo que resulta fundamental primero es la de las diversas fuentes de financiación, ¿eh? la puesta en marcha de nuevos esquemas de financiación y de, y de justificación, donde los compromisos con los proyectos sean a más largo plazo, es decir, debemos eh, buscar proyectos que no solamente sean a un año, sino que sean proyectos en los que las entidades puedan trabajar. El tercer sector también tiene grandes entidades, pequeñas entidades y medianas entidades. Y es importante también la, la posibilidad, entre ellas, de colaborar con el, fa, el favorecimiento por parte del sector público, por parte de las, de las, eh, norm, de las convocatorias, de la colaboración, de, de la generación de plataformas, de la generación de, de sinergias entre las distintas entidades, eh, lo que hará más factible la eficiencia y la eficacia. En mi opinión, es muy importante también favorecer la creación de partenariados públicos y privados. Es decir, también es importante que las, eh, las entidades se puedan presentar a los proyectos, como digo, en partenariado, partenariados entre ellas, pero también con las empresas. Y aquí eh, creo que el tercer sector, con todo eh, su su input y sus impactos sociales y su eficiencia y eficacia, lo que venimos demostrando en todo en este tiempo, puede sernos de gran utilidad para una, la, la justificación de una solvencia técnica. Yo creo que las tecnologías con las plataformas que se están generando eh, pueden facilitar mucho pues, la colaboración. Por lo tanto, yo, en mi opinión, creo que el tercer sector debe tener un nuevo marco de presentación de proyectos en el que quizá no sean ellos los que tengan que aportar toda la financiación, sino aportar su expertise y que haya otros agentes que entren en estos sistemas, que se favorezca, como digo, los proyectos colectivos y sobre todo que haya un nuevo esquema de, de financiación. Eh, es importante eh, que los proyectos sean eficaces y eficientes también, pero también debemos facilitar que colectivos que no están siendo representados en estos programas pues lo sean también y a mí me parece que es el momento también para favorecer a aquellos colectivos que sabemos que están infrarrepresentados y que necesitan medidas de acción positiva para que no se queden atrás como venimos diciendo ¿no? y en este caso las personas con discapacidad, los colectivos en riesgo de exclusión, eh, buscan su, su hueco y deben estar representados quizá con proyectos específicos para ellos donde se primen, no en detrimento de otros, sí, no, pero sí que sean proyectos que tengan una reserva quizá ¿no? dentro de, las, de la normativa. Como creo que también las personas con discapacidad y las personas de otros colectivos deben tener una reserva también dentro de las acciones formativas de la formación profesional que ahora no será. ¿no? Pues, muchas gracias por tus, por, tu, por compartir tus planteamientos, Virginia, muy interesantes. Eh, tenemos otra, otra pregunta eh, que habla sobre eh, las dificultades en el acceso a la formación eh, profesional para el empleo. Evidentemente, las entidades del tercer sector de acción social aplaudimos las medidas de accesibilidad universal que se plantean para la formación profesional y creemos que debemos que, que se debe continuar en esa en esa línea. Y pero, pero seguimos pensando que, que sigue habiendo barreras de acceso al, a la formación profesional, pues no sé, eh, podemos pensar en, en mujeres, en personas del ámbito rural. Eh, ¿qué, se podría, ¿Qué se podría hacer para solucionar estas dificultades de acceso? Es, esta es una pregunta también para los tres, si queréis continuamos eh, con, con Gerardo. Bien, muy, muy rápidamente. Somos capaces, ¿no? Esto, tiene, esto que has comentado, que es, que es importante, fundamental, eh, tiene que ver eh, con, con, con, el, con la voluntad también de, de, de evitar que siga aumentando la desigualdad, que es el gran problema que hemos tenido cada vez que en este país o en el mundo en el que vivimos hay una crisis, ¿no? Donde, donde se, se rompen, se siguen rompiendo las, las barreras eh, de, de, de la desigualdad y aumenta la desigualdad, desgraciadamente. Tiene que ver con el reto demográfico también, tiene que ver con la despoblación en el medio rural, eh, tiene que ver, como, como has comentado, con el acceso a la formación de, de colectivos especialmente desfavorecidos. Bueno, en ello, eh, en este momento en el que estamos trabajando, además también en la Estrategia eh, para el Empleo 21-24, tenemos que renovar la, la ya caduca que, que, que acaba este año, eh, este año 2020, como digo, estamos empezando a trabajar en la nueva estrategia, son eh, prioridades que tenemos que tener en, en, en la hoja de ruta. Tenemos, estamos ya trabajando también en esa hoja de ruta para la reforma e innovación de las políticas activas de empleo, que tienen que tener eh, la, la visión de poder responder a estas realidades que estamos comentando. Que reitero, lucha contra la desigualdad en general y eh, lucha a favor de colectivos desfavorecidos y, de, y, de, y del reto demográfico. Cuando hablamos del reto demográfico, fundamentalmente hablamos, hablamos de despoblación. Y aquí las, la, la, la tecnología de la información y, el, y, y la comunicación tiene un papel fundamental. Eh, estamos eh, la, la oportunidad, el valor añadido que estamos sacando de este momento de, de, de crisis. Eh, pandémica la que, que estamos aún atravesando y desgraciadamente con la que seguiremos conviviendo pues seguramente hubo un, un tiempo, es que es la importancia que, nos, eh, que, que hay que darle a, la, a todo lo que tiene que ver con, las, con la tecnología. ¿no? Es la forma de poder llegar a, a, a muchos lugares en los que antes no se, no se llegaba o no nos habíamos planteado llegar. o Igualmente se ha mejorado las posibilidades tecnológicas en este país en un plazo de tiempo muy corto, ¿no? Eh, ahora mismo el propio Servicio Público de Empleo Estatal su, ha mejorado tecnológicamente en pocos meses eh, para poder responder a la realidad, ¿no? Donde, por poner un ejemplo muy claro, si antes abonábamos prestaciones a unas 600.000 personas al mes, en el mes de abril, solo un mes después, a través de la tecnología, fuimos capaces de la tecnología y de mucho trabajo del personal del SEPE, por cierto, fuimos capaces de abonar la prestación a 3.600.000 personas. Bien, nos Hemos reinventado. En este momento nos estamos reinventando en general la sociedad en la que estamos y, y, y eso debe llevar también a, a poner mm, el, el cauce, el camino, mejor para que nadie se quede atrás. Y, esta, y estos, estos colectivos que tú has puesto encima de la mesa, indudablemente, el medio rural y los, y los, y los colectivos especialmente eh, de, desfavorecidos, deben ser, deben ser prioritarios. Estamos en el momento de ponerlos en, en, en, el, en el lugar de, de encuentro. Muchas gracias, Gerardo. Juan Carlos, si quieres comentar tú. Sí, eh, efectivamente. Eh, bueno, yo creo que realmente el, el, hay muchos elementos ¿no? eh, que, supone brecha, ¿no? que suponen una brecha, que suponen, digamos, unos escollos ¿no? para el acceso a la, a la formación para todos, sobre todo para mantener eh, la idea de la equidad y la, y la cohesión social en este país. Ahora mismo creo que hay un elemento que unifica o nos iguala a todos, ¿no? Y a muchos sectores, ¿no? que es la brecha digital. Eh, evidentemente, creo que eh, en las circunstancias actuales han hecho que, pas que intentemos pasar de cero a 100 muy rápidamente, eh, pero para no mm, hacer una especie de metáfora y no quedarnos como en ese principio de Alicia, ¿no? de, de que hay que correr el doble mm, de depresión para estar en un sitio, tenemos que evitar eso, tenemos que eh, lógicamente, correr más deprisa, pero para avanzar. Entonces, eh, uno de los problemas de acceso ahora mismo, pues lógicamente es el tema de la digitalización, que es una brecha de acceso. Pero yo señalaría dos elementos importantes que yo creo que son importantes para superar esta forma, esta, estos accesos a la educación y formación para todos y para que mantengamos esa equidad y cohesión social. Uno creo que son las políticas de orientación. La orientación y el asesoramiento creo que tiene que ser igual que se ha definido un aprendizaje a lo largo de toda la vida. El, la orientación permanente y la orientación a lo largo de toda la vida es algo que no es nuevo. Esto ya va diciendo también desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, eh, no podemos desligar la, las políticas de educación y de formación sin la orientación necesaria. Eso creo que es, me parece que es un elemento eh, que vertebra, eh, vehicular, eh, central... Y creo que tiene que estar asociado en esta mm, visión, primero, de una política integral de formación. Por tanto, no podemos desligar eso de la, de la orientación. En el caso, mm, por ejemplo, ya yendo dando un poco más fino, yendo un término más práctico, la formación profesional dual, que llevamos dando tiempo ya pues, desde eh, la publicación de la norma en 2012, que ha generado efectos muy diversos y perversos, Creo que es un, un elemento, eh, una política que puede potenciar precisamente el acceso a mayor eh, número de personas, no solo jóvenes, no solo jóvenes. Hay que partir también de la, de la formación dual o alternancia con el empleo para aquellas personas, que incluso mayores, que han, han perdido o no tienen cualificación o que tienen que recualificarse. Eh, creo que es otro elemento eh, que puede suponer una solución para, para que al final aproximar la formación y el empleo. Eh, yo lo dejaría ahí. Me gustaría señalar esos dos puntos como creo que elementos que pueden coadyuvar, puede ¿no? lógicamente, a, a que la, la formación eh, y la educación sean accesibles para todo el mundo. Sabiendo además que tenemos que lidiar precisamente con, con, con la brecha digital, que también es un hándicap, pero que no, no puede permitir, lógicamente, también actuar en el sentido y que nos puede permitir utilizando esa transformación digital el acceso a un mayor número de personas pues muchas gracias Juan, Juan Carlos por tu por tu análisis eh, Virginia si quieres comentar sí a mí me gustaría reivindicar el papel de las ONGs del tercer sector eh, como partners de, de la, bueno, pues de la, de la modificación, quizá, o reinvent, reinvento, reskilling re de, la, de la FP, ¿no? y sobre todo por algunas cuestiones que yo creo que, que, es, importante, que es importante resaltar dentro de lo que nosotros hacemos como, como, como entidades cercanas a personas con discapacidad, en este caso que buscan empleo, o personas como son otros casos de otras entidades como Caritas que también les acompañan, Cruz Roja. Eh, y a mí me parece que es importante porque la, la primera cuestión que necesitaríamos conocer para poder eh, trabajar más específicamente en la AFP es la necesidad de identificar nuevas profesiones, nuevos eh, requerimientos del mercado de trabajo y poder hacerlos eh, con una, transformarlos en, oje, en oferta formativa de manera ágil, ¿vale? Si no somos ágiles y tardamos mucho en, en generar programas formativos, el mercado se irá por otro camino que no será la FP. Y aquí yo creo que el papel de las ONG sería muy importante como antenas ¿no? de, del mercado y, sobre todo, también de lo que sus propios colectivos pueden, a, pueden aportar. Como decía, la actualización de los, del catálogo formativo, tanto en nuevas profesiones, como digo, como en profesiones habituales, pero a las que se les puede dar un barniz, por ejemplo, digital. A esto me refiero, pues, limpieza, teleoperador, camarero, son profesiones eh, tradicionales, pero que de alguna manera sí que están eh, transformándose en la prestación del servicio. No hay un camarero o camarera que no lleve una, una PDA o un, un, un iPad. No, entonces es importante también esa parte en las profesiones. Es importante también identificar la necesidad de nuevas competencias que se requieren por los trabajadores. Eh, por ejemplo, aquí las personas con discapacidad pues pueden aportar competencias que hasta la pandemia quizá no se tenían tan en cuenta, como son pues, eh, el afrontar las situaciones difíciles, la resiliencia, eh, la empatía, la creatividad, ¿no? la orientación al cliente. Estas cuestiones que quizá no eran tan importantes antes de la pandemia, ahora yo creo que sí lo son y que son eh, competencias que las personas con discapacidad y por ende las ONGs pueden poner sobre la mesa, ¿no? En mi opinión, es muy importante continuar disminuyendo la distancia entre la empresa y la formación. Porque, como decíamos, las empresas al final buscan lo que buscan y si no lo encuentran aquí, lo van a buscar en otro lugar, ¿no? Es importante también incluir nuevas modalidades, metodologías, herramientas en la enseñanza, ¿no? Eliminar el, el riesgo de que determinados colectivos, como decíamos, se queden fuera de la FP. Porque no hay recursos económicos, por la accesibilidad, por desconocimiento, porque no se les orienta, ¿no? Hay que requerir también una verdadera accesibilidad. Ahora, seamos claros, en muchas ocasiones no se cumple, por ejemplo, en las plataformas con contenidos digitales. Nosotros este INSERTA estamos eh, analizando formación para el empleo digital y nos estamos viendo muy, muy constreñidos porque no hay una formación para el empleo digital. Y aquí las administraciones, cuando legislen, tienen que exigir que toda la formación, no solamente FP, que se haga digitalmente, no solamente la plataforma, que, que ya sabemos que lo son, sino los contenidos tienen que ser accesibles, porque si no, quedaremos atrás. ¿no? Hemos de flexibilizar la impartición de acciones formativas eh, pues para dar una respuesta rápida a la crisis actual y anticiparnos a la situación post-Covid, ¿no? porque si no, las personas que han podido quedarse atrás, que han podido perder su empleo, como decíamos, por el concepto del online learning, no van a poder volver a entrar en el, en el mercado laboral. ¿no? Y yo creo que ahí la labor de las ONGs es muy importante, no solamente como antenas sino también como captadores de talento, como, como, como bisagras entre las administraciones y las empresas. Muy bien, pues muchas gracias Virginia por, por compartir tus, tus opiniones. Eh... Bueno, teníamos alguna pregunta más, pero como vamos un poco regular de tiempo, vamos a, a compartir algunas de las preguntas que han, eh, que han realizado las, los participantes en el, en el seminario, las, las personas que están como público. Eh, bueno, voy a reformular alguna pregunta que me han hecho y la voy a hacer en, en una. Eh, si es, eh, una de las preguntas que nos hacían era eh, si se están desarrollando acciones para desarrollar en el alumnado de, la, de, de formación profesional para el empleo las competencias de, de creación activa de empleo y de, y de emprendimiento. Yo creo que también eh, habla también de si se está formando sobre inteligencia artificial, eh, algoritmos, eh, se si está planteando un poco el tema de, de, de cómo se está innovando en la, en la formación eh, profesional. Y también teniendo en cuenta, eh, todo, evidentemente, toda la situación de, de pandemia ¿no? y, y, y cómo, cómo esta situación nos obliga a innovar y a responder a, a, nuevos, a nuevos retos. ¿no? Si, si podéis dar respuesta a esta pregunta, por favor. Muy, muy rápidamente. Efectivamente, como hemos comentado antes, dentro de, de los, de los, del protocolo que tenemos de detección de necesidades formativas, eh, una de ellas desde luego ha sido de forma transversal esta que, que tú has comentado y, y en los programas formativos se, se incorporan eh, bueno, pues, módulos que tienen que ver desde luego con, con, con el emprendimiento, con, con, con, de forma transversal con todo lo que tiene que ver con la adquisición de competencias digitales, pero además en, en estos últimos meses y al albur de la... Eh, bueno, pues de, la, de lo que ha traído la COVID-19, hemos incorporado módulos de formación eh, cuyos, cuyos contenidos pues, abarcan, por ejemplo, eh, pues, eh, microorganismos causantes de enfermedades, uso y mantenimiento de medios de protección individual y colectiva, confortabilidad y seguridad en el puesto de trabajo, confortabilidad y seguridad del usuario, impulso para la reactivación del sector turístico eh, y otro módulo en concreto o se llama situaciones nuevas. Nuevas respuestas, es decir, que sí que estamos eh, intentando responder a estas nuevas necesidades que, que Silvia nos, nos apuntas. De acuerdo, gracias, Gerardo. Bueno, no sé si Juan Carlos y Virginia queréis aportar algo en esta en esta pregunta, aunque yo creo que iba más dirigida a, a Gerardo sí, no, yo, yo solamente decir no, que nosotros desde Fundación Inserta en, no, trabaja, no no estamos gestionando formación profesional, pero sí que tenemos en cuenta en la, en la forma que tenemos de operar y muchas ONGs que hablan de, que, que trabajan con personas con discapacidad o con colectivos en riesgo de exclusión, en sus protocolos de atención tienen en cuenta la detección de habilidades, la detección de necesidades y la detección de, como digo yo, que me gusta decirlo así, el mapa de talento de la persona, aquello es lo que es más fuerte para potenciarlo y aquello es donde tiene carencias para eh, pues, disminuir esas carencias. ¿no? Y ahí sí que tenemos en cuenta la parte de emprendimiento, tenemos en cuenta la parte de innovación. Por eso comentaba yo que creo que hay muchas cosas de las que hacemos en las ONGs que podrían ser de interés y muy, y muy transferibles al sistema de, de formación profesional. Eh, sí, yo solo quería comentar el... Bueno, una cosa muy genérica, pero, por ejemplo, desde UGT ya iniciamos, eh, ya el año pasado, por ejemplo, bueno, hace dos años tuvimos un acuerdo con, con Google, el eh, primer acuerdo eh, entre sindicatos y una gran multinacional de tecnología, en el que diseñamos una propuesta formativa en competencias digitales básicas para incorporar, um, lógicamente, para que todos los trabajadores de los diferentes actores pudieran acceder a ese tipo de formación, hicimos una formación también dentro de nuestra propia organización para formar a formadores en competencias digitales básicas para que, a su vez, eh, estos pues, eh, generaran un efecto multiplicador dentro de, de su ámbito de actuación, ya sea la empresa, ya sea en, en básicamente la empresa, ¿no? pero sobre todo a través de, de los delegados de personal y las acciones sindicales donde realmente pueden tener influencia para intentar trasladar eh, este, esta información, esta posibilidad para que los trabajadores se formen. Entonces, en ese sentido, eh, hemos sido un poco proactivos y, y estamos siguiendo un poco en esa línea de profundizar en, en las competencias digitales, insisto, en muy genéricas, básicas, que intentaremos ampliar a, a competencias superiores, pero que, como ha comentado bien Gerardo, también pues, está, la, lógicamente, en, el, en, en la fuerza del, del SEPE y se puede ver también en el en la oferta formativa que ofrece FundAE, con el acuerdo que han hecho con las grandes también tecnológicas y empresas de este sector, que está posibilitando el que haya una oferta amplia en materia de competencias digitales básicas para trabajar. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues eh, aunque nos quedan varias preguntas de los asistentes, lamentamos que tenemos que, tenemos que cerrar porque vamos, vamos bastante regular de tiempo. Y, y bueno, todavía tenemos dos paneles que, que tienen unas ponencias muy, muy interesantes. Nada, solamente queríamos daros las gracias, Gerardo, Juan Carlos, Virginia, muchas gracias por estar con nosotros en este seminario y, y por compartir vuestras reflexiones con, con nosotros.